Amigos y amigas del Facebook, del Youtube Y del Instagram Venga va, vamos a hacer hoy un motovlog Divertido, coño Hablando con uno de vosotros se me ocurrió Una cosa Si, sí, luego diré Tu nombre uh, A ver siguiente yo voy a hacer un saludo a cinco personas que tengan canales en youtube y a ver si esas cinco personas me devuelven el saludo y a su vez estas cinco personas tienen que saludar a otras cinco personas y así vamos a hacer una cadera de amigos de canales del youtube ¿Qué ha sido eso? Me ¿No ha saltado un puto bicho. No tienen por qué ser los cinco canales que más te gusten, ni los cinco que más odies, ni los cinco, yo que sé, que más por culo es. No, tampoco. Así que para evitar rankings de los cinco mejores canales, los cinco mejores youtubers, o los cinco mejores motobloggers. Lo voy a hacer de manera totalmente aleatoria como me venga a la puta cabeza. Uy, que tengo que frenar. Así que mi saludo número uno es para un señor que tiene un canal fantástico, un tío cachondo como pocos. Número uno. Tachán... Bah, mi número uno hostia, es un personaje que me encanta que desde el día que lo conocí pienso que es un tío cojonudo John Castell luego dejaré el enlace a los canales yo un tío grande en todos los sentidos ¿eh? pero hostia cachondo cachondo cachondo cachondo como él solo hace unos vídeos que es que la verdad es que con Charlie y yo nos tronchamos cada vez que los vemos calidad de imagen super guapa pero sobre todo el contenido que me mola, me mola, me mola me mola mucho a ver ¿quién va a ser el segundo que voy a nombrar de forma aleatoria? venga, corre con el Megane, hombre ay, que lento ¿por dónde iba? por el Dos. Número 2 Número 2 de esta lista aleatoria de saludos que quiero hacer a canales de YouTube Pues creo que se lo merece mi gran amigo Hellcat Hostia, es un puto crack haciendo vídeos La verdad es que son motoblocks y no son motoblocks es ver uno de sus vídeos sin tener moto Y vas a flipar <ríe> Super cachondo Venga va, el primero que se me venga A la cabeza Y ahora esto va a ser una puta flipada El número 3 <ríe> Y es yes, que no estará ni suscrito a mi canal Pero bueno, yo ahí lo dejo Charlie Sinagua, pastia, eh, es un crack de los grandes, grandes, grandes. Eh. Es como si él estuviera jugando en primera división y en la Champions League y el resto estuviéramos en tercera regional. Tiene público, hay que reconocerlo, eh, de todas partes del mundo y no de motero solamente. Eh, porque sus vídeos, a ver, sí, tienen un denominador común son a ver si sé dónde aparcar coño tiene un denominador común que es la moto y los viajes pero se le ocurra muchísimo y no sé si llamarlo motoblogger aunque ahora está empezando a hacer blogs de motos y estas cosas Quitarse el casco bien atadito y los guantes. La verdad es que no van mal estos guantes, ¿eh? estoy bastante contento. Puntuación de 0 a 10, un 7, bueno, un 8, porque como son regalados de motocar. A caballo regalado no le mires, lo tientes La verdad es que necesitaba tomarme ese café. ¿eh? Y volviendo a... al tema de los saludos, eh... el cuarto. <ríe> a ver. Gerodel Hoffan, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, tienes un canal súper cachondo, tienes una, una forma de ver los vídeos muy peculiar y oye, adelante con tu canal, que a ver, que todos los canales tarde o temprano pues bueno, tienen sus seguidores y Y es un chico muy curioso, ¿eh? está en el otro lado del charco y va con una moto pequeñita lo cual demuestra que para hacer motoblogs no necesitas una mil centímetros cúbicos ni un pepino de moto ni ser max Reed. o sea un motoblog al fin y al cabo qué es pues una moto y una cámara de vídeo hasta puedes hacer vídeos sin hablar total un motoblog es moto y vídeo para mí son tanto motoblogs, los que hablan como los que no, y... y a mí de vez en cuando también me gusta hacer motoblogs donde no hablo Lo que pasa es que tengo el problema de que soy una puta cotorra y estoy hablando siempre, me hago unos monólogos que parezco aquí el Pepe Rubiales, haciendo monólogos Podría hacer otro motoblog saludando a todos los canales, pero necesitaría. No sé, <ríe> creo que necesitaría un motoblog de una hora. Y tampoco es plan. A ver, no se paréis conmigo si no os nombro, ¿eh? que ya habrá tiempo. Si queréis que os salude, pues me lo decís por el Messenger, por privado, o por Instagram o por el Facebook, me lo decís y yo pues os saludo, oye, que no cuesta nada. Número 5, agáchate, que te la hinco, uy, atención que acaba de haber un accidente aquí delante, Vaya por Dios, espero que todo el mundo esté bien y que no haya pasado nada, eh. Va, me quito saludo, por fin. <ríe> Fast Eagle. Además de tener un canal, tiene una moto guapísima, una CBR 1000RR, y es una gran persona. A mí fue de los primeros que yo pude conocer en persona, y la verdad es que, hostia, para mí, yo que sé, genial, es como un hermano. Las comparaciones son odiosas, pero.. <risa> a mí me recuerda mucho a Mark Wright a la manera de conducir porque es que va siempre como una bala, tío. Uy, ¡Que te pego! Oh, la ¡Hostia! Que prepararos que dentro de poco vamos a emitir en directo en el canal de Moto Motoexperiencias Televisión. Vamos a hacer una emisión de streaming con entrevistas a unos cuantos motoploggers. Así que estar atento a las noticias, al Facebook. Y al Instagram que iré diciendo cosas. Así que hasta luego, Lucas. Venga, sin intermitente. Qué penita que los BMW lo hacen sin intermitente, ¿no? ¿Tanto cuesta poner el intermitente, coño? Ahora sí que te funciona el intermitente Bueno, eh, algo es algo Luego dejo los enlaces a todos los canales eh, que estoy nombrando eh. Espero que al menos cuatro me salude Ya sé que uno va a ser muy difícil que me salude Porque va a ser casi imposible Ahora estoy en un dilema Atención que llevo un novato en prácticas delante. Si le hago un más rip, igual se acojona, ¿no? ¿Qué? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué estáis durando de que lo voy a hacer? Pues claro que le voy a pegar una chafa aquí, coño. Y esto que veis a la izquierda, que tiene una forma circular tan rara, es un hotel, ¿eh? Que tiene un restaurante que está bastante bien. A ver si lo ven del hotel, y me invitan, hombre. <risa> Atención, que me está sonando el móvil, eh, no lo voy a coger porque es que, de que me quito los guantes y todo.